Seguramente has oído que los cerdos tienen orgasmos de 30 minutos. ¿Es cierto? El dato parece provenir del tiempo de eyaculación de los cerdos en un estudio realizado en 1975. Mientras la media eran 6,3 minutos, con un mínimo de 2 minutos, un ejemplar eyaculó durante 31 minutos. En este tiempo eyacula en torno a un cuarto de litro de media, con un mínimo de 50 mililitros a medio litro. Igualmente el tiempo de la cópula son simplemente 5 a 6 minutos, con extremos de 3 a 20 minutos. Con esta, el pene queda enganchado, por lo que se extiende el tiempo sin emitir esperma. Sin embargo, eso no quiere decir que el orgasmo dure tanto, pues ni siquiera sabemos si disfrutan de él.